Te saluda el profesor Mario bogel Vamos a ver un software en la nube alerta gerencial para dar seguimiento a los objetivos de una empresa a través de el Balance Core card. A través de un celular, tablet o PC puedes dar seguimiento a los indicadores. Tiene un modelo de matemático de indicador único que simplifica el Balance Core card, o el sistema de indicadores de gestión. En el centro está viendo total, indica en qué estado se encuentran el avance de todos los objetivos del Balance Core Car. En este caso está al 67.37% y cada perspectiva muestra el porcentaje de avance del logro de todos los objetivos. Cuando entras a una perspectiva, puedes ver los objetivos, los indicadores y los planes de acción. El mapa estratégico te permite ver la misión, la visión. También puedes ver los temas estratégicos, las perspectivas y los objetivos con un velocímetro que muestra el estado de avance y el color, verde, amarillo este, o rojo, que te indica en qué estado se encuentra. Aquí ves tres temas estratégicos, liquidez, rentabilidad y crecimiento. Si haces clic en un tema estratégico, por ejemplo, rentabilidad, solo vas a ver los objetivos dentro de ese tema estratégico, lo que es muy bueno para analizar el avance de la estrategia. Hay un gráfico con resultados. Puedes ver cualquier objetivo en qué estado se encuentra y a la derecha puedes ver una tabla que te indica el logro la meta y el resultado. Mira, yo estudié personalmente con el doctor Robert Kaplan. Yo imagino que tú sabes que en Harvard, Estados Unidos, él desarrolló el Balance Core Card. Yo tuve el honor de viajar, de estudiar personalmente con él, lo que me permitió que este software siga sus enseñanzas. Te invito a descargar un demo gratis. Pulsa el botón descargar y accede a un demo gratis. Muchas gracias y nos vemos pronto.